Alto voltaje, las fotos de Nicole Neumann que descubrió Fabián Cubero. Este viernes en intrusos dieron a conocer un episodio que desencadenó la separación definitiva de Nicole Neumann y Fabián Cubero. Al parecer, hay un celular y fotos de alto voltaje en el medio. Mira el video al final de la nota. La big data tiene que ver con un teléfono celular. Esto fue un escándalo en la casa de Nicole Neumann. La tercera persona entre Fabián Cubero y Nicole Neumann es la empleada de Nicole. Encuentra un teléfono celular, anunció este viernes por la tarde Guido Sáfora, que hace dos semanas se sumó al equipo de panelistas del ciclo que está a cargo de Moria Kazan durante la ausencia de Jorge Rial. Agarra el celular y ve que no es de Nicole Neumann. Se le entrega a Fabián Cubero, señaló Safora en referencia a la empleada que trabajaba en la casa de los Cubero. Qué traidora, se lo dio a Cubero, deslizó Marina Calabro. Fabián Cubero descubre la clave del celular, agregó Sáfora. Lo lleva a desbloquear. Lo abre y encuentra fotos de alto voltaje que pertenecerían a Nicole Neumann. Se enoja y habla con su abogado, aseguró Guido. ¿De quién era el teléfono? Preguntó Calabro. Un regalo, agregó Guido. ¿De ella sola o con alguien? Preguntaron. De ella sola, contestó él. Entonces no es tan grave, comentó Tauro. Su miedo es que lo podía agarrar cualquiera y ver el contenido erótico, explicó Zafora. Ante la historia, Ángel Balbiani fue muy dura y sentenció que, el audio era privado, el teléfono también. Cubero hace lío.